El presidente del Consejo de Regidores pidió la intervención de una comisión de ética. Mire lo que dicen. Breve, esto es un minuto, esto es un pedacito de algo. Eh, yo tengo el audio completo de lo que se trató ahí hace dos días. Vamos a escuchar lo que dicen Neuquera y Meirel, al, al alcalde. momentito. Sí, déjenme déjenme ajustar, déjenme ajustar, déjenme ajustar el audio. Miren, vamos a escuchar lo que dice él. ...al comité de ética para que venga y intervenga el ayuntamiento, porque el alcalde tiene muchos problemas, y me explico. Eso de la antena... Perdón, perdón. Eso de la antena, eso de la antena que usted fue, que usted no ha ido, que usted investigó, que usted esto, que usted lo otro, a mí que usted no firmó eso, no, que no lo firmé, no, qué queda no, su turno. Y aquí tengo yo que fue usted que lo reinsertó. A esa no la firma de la calle o se la falsificaron. Esa no la firmó de la calle o se la falsificaron. Entonces hay que ser respetuoso y no hacerse lo gracioso tirándole la culpa a los regidores que aprobaron. Que los regidores, esto, los regidores, hay que ser responsables. Y aquí hay un, un informe también del medio ambiente, y aquí está todo. Nosotros no andamos buscando nada. Esa no es la primera suya, señor alcalde. Y después digan que no lo subieron, señores, o que lo reinsertaron, señores. El consejo de regidores, o sea, puedo hablar de este consejo. Está trabajando con transparencia. Que venga ética y no intervenga el ayuntamiento entero, y que cada quien lo, invest lo investiguen a cada quien. Yo vine con algo y quizás no voy sin nada, porque yo sí vine a ayudar aquí. Yo sí vine a ser transparente aquí. Y no me importa lo que hablen por ahí. A mí no me importa. Yo lo que vengo es ayudar, a pedirle a usted para este pueblo. Que me siento mucho con usted, mire acá de esta obra, acá de esto, acá de Ayudemos a esta gente, esto y lo otro, acá de... Ese es el Ikebri. Y no quiero decir más porque usted es mi alcalde. Y ahí lo dejo. Voy a dejar los Yo otros temas. Voy a dejar los otros temas, temas para después. Bueno, ustedes saben a qué antena se refiere él. Y cada cosa que pasa por ese ayuntamiento es producto de un escándalo. Porque se vive de la extorsión, del chantaje, de la búsqueda y de la cojioca Ese es el problema. La gente de Nestalí me hace llegar esto. Pero mi querido Nestalí uno es tarde para eso. Ya ustedes vieron que eso lo aprobó el síndico, que estaba hasta negando su firma, dice Niqueuri Mirelli. No me voy a meter en eso porque eso saben ellos los que están ahí dentro, lo que se mueve. Dice peligro en nuestra comunidad, planes de instalar torres de alto voltaje, riesgo de contaminación electromagnética, múltiples efectos biológicos a tu salud, al bienestar. Dice cáncer, es cáncer, debieron revisar esto antes de publicarlo. Leucemia, cáncer de piel, cáncer, cáncer de cerebro, cáncer con R, con R. Problemas mentales, depresión, insomnia, es insomnio. pero bueno, yo voy a, no voy a hablar de la falta, le, quiero ayudarlo, no quiero meterle la cosa. Nos va a quitar paz, nos va a quitar a nuestra comunidad, nos va a contaminación y todo lo demás. Para cualquier tipo de información, defiende tu propiedad que nos afecta a todos. WhatsApp 1 305 0284 Eso ya pasó por una comisión, eso debió ser revisado: medio ambiente, planeamiento urbano. El consejo, antes de aprobarlo, debe leer. Usted debe mandar una comisión para que estudie esa cuestión: el impacto de contaminación medioambiental. Y más si es una urbanización. Peor el dueño del solar que se dispone a vender eso por, por tener unos cuartos, unos pesos, para que a la entrada, después que hay un bloque de apartamentos y dos viviendas, pongan esa antenota porque ese tipo de gente da muchos cuartos cuando van a poner ese tipo de antena en una parte poblada. Y hay muchas, muchas prebendas que se mueven alrededor de eso. Entonces, les voy a enseñar aquí, porque yo me tomé la molestia de pasar por ahí y desde mi jipeta hacerle unas cuantas fotos. Si quisieran, paralizaran eso. Pero ya, miren, está levantada la pared, está hecha la base de eso. En medio de un lugar poblado, meterle eso ahí porque le dio la gana. ¿Y cómo usted permite ese tipo de cosas? nada más se ve en este pueblo. Como lo permitió Tenares que le pusieran ahí la entrada a la hermana Mirabal, cerquitita del cuartel es ante no, claro, Si no hay una oposición ante el estudio de impacto medioambiental, a veces uno se pregunta para qué está ahí medio ambiente? para qué están las famosas comisiones, para qué está planeamiento urbano, eso tiene que pasar ahí por el mismo oficina de medio ambiente que tiene el ayuntamiento. Eso pasa por una comisión, el consejo de regidores estudia ese, ese, ese, ese asunto que le envían ese sometimiento de esa obra hay una solicitud de permiso por el uso del suelo por eso también pasa por otro tipo de permiso por endotel y, y por toda esa parte eso pasó todo eso y ya ustedes se dejaron meter eso y sabrá Dios si pasó como el hombre del sobrecito si ya obraron y no sobrecito, hay el sobresote para eso entonces eso debe aclararlo a la población porque eso constituye un bochorno más. Y yo decía que parecían un conjunto de gallos locos. Mire lo que dice el pobre Riqueuri. y digo pobre en el sentido no peyorativo. Dice él, y no digo más, porque usted me alcalde, porque como que dice, yo soy del PRM, como que dice para no meterlo en problema. Y yo tengo el audio completo donde hay donde donde se dice mucho más de lo que aparece ahí. Yo tengo eso completo. Pero yo no voy a meterme en eso porque ese es un problema que deben resolver internamente porque he dicho que como partido parece un grupo de gallos de locos viejos y de verdad parece ser que no saben gobernar y que se alocan cuando llegan a un cargo y que los humos se les suben a la cabeza y que los que van a ir con una serie de medidas de dinero tienen que aclarar eso porque eso queda como otro escándalo más de tantos escándalos que no ha descansado este pueblo de ese desgraciado ayuntamiento que parece más a una cueva de Alibaba y los 40 ladrones de la famosa, del famoso cuento de las mil y una noches. No hay paz, un escándalo está para otro y eso se maneja como que está a la loca, que no hay dirección ni control, ni hay administración, ni hay dirección. No digo más nada.